Fox, Montana, Type ah, ah, ah, ah, ah Anoche me marco mío, Me dice que me quiero volver a pelear tan yeah. como yeah. Hace tiempo que no sé de ti Cómo quieres que todo vaya tan normal ya si en un momento di todo de mí Y al poco tiempo me hice me mal Cómo quieres que me quedes si Y mi experiencia contigo me salió fatal Le di la confianza a un amigo Y junto a los dos me terminaron de fallar No sé si es la soledad Que te hizo volver a mí O simplemente supiste lo que hay de ti todo lo que decías detrás de mí Me perdiste pero sabes que nunca te mentí Oh, Sabes que nunca mentí yeah, yeah, oh. Y por las noches extraño tu cuerpo oh, No hay manera que me olvide de ti Alcoholizado vienen los recuerdos Y otra vez caí me marco mío Me dice que me quiero volver a ver yeah. Que dejamos el pasado hacia atrás Y prendan Philly como Mary Jane